Fantasmas. Inuyasa es una serie conocido como Sengoku Otohishin Inuyasa, esta serie es una adaptación y corregir e ilustrado por Rumiko Takahashi, fue publicada por primera vez en 1996. Su adaptación su manga y al anime, se estrenada en el año siguiente 2000, fue dirigida por Yasunao Oki y Masashi Ikeda. Antes de comenzar te recordamos ya tenemos disponible nuestro programa Sen Arturo Espectral 3014 en Vengeance y una nueva aplicación de que se llama Deviantares allí, subiéndose una nueva mejor es en la señora que cuenta las historias de terror, estarás aquí abajito en la descripción para que vea y lo visiten muchas gracias. Ahora si comenizan del rodeaje el video ahora mismo. Historia. Kagewaki y Tommy. Kagewaki y Tommy. Espada de Sombra, es su primer nombre, sé conocerse, apellido, pero un hijo de terrateniente llamando Nagasaki Itomi, Sedaimi. Se extendió Naráculo necesitada un cuerpo temporal para permanecer en el mundo, por lo que se aprovechó por tener de Kagewaki para que asesinara a Sengre Frías y asumir su identidad. Después comenzó, asesina el terrateniente para que sea poseído y mientras estaba disfrazado de Kagewaki punto para que sea engañar a Sango haciéndole creer que Inuizasa fue irresponsable por la muerte de su clan, y también que usó a Kugutsu para hacerse pasar por su verdadera identidad mientras estaba disfrazado de Kagewaki. Aunque Naraku cambia de cuerpo a lo largo de la serie, mantiene el rostro de Kagewaki, y la voz en el anime. Historia, Onigumo Bandido Solía ser uno de los peores ladrones y traicionero que iba de todas las aldeas para que sacara de su banda de ladrones. punto Para que se entendiera hizo una trampa. Ah, querido camarada. Rasetsu para que sea robarle su sombre y riaquezas, pero su plan no terminó así su querido camarada. Rasetsu sintiéndose traicionado así que toman su cuerpo quemado, lo envuelven en una alfombra y lo lanzan por un acantilado su por esta razón se quebró sus dos piernas. Kipio lo encontró y decidió cuidarlo y curarlo. Sufrió quemaduras horribles y estaba paralizado. Decidido su curarlo y su herida un ligumo Deseaba mucho verla cuando permaneció Kikyo a mi lado en esta cueva Kikyo por eso ofreció su cuerpo a esos demonios hambriento Y quería obtener la perla de Shikon y un cuerpo para moverme libremente Y de esa forma saldría de este agujero Kikyo lejos de aquí Una vez que tuve ese cuerpo la cosa que no salieron Que no pasaba al salir la cueva Lo primero que se puede agarrar al cuerpo de la mujer Nunca fue mi avenido por alma de Leia cuando Nara Naraku todavía sobrevivía la conciencia de Onigumo a más lamentablemente fue que el sitio a que el demonio mitad humano para después morir Kikyo y murió en la perla de Shikon se quemó junto con su cadáver justo en ese momento desaparece alguien me encerraron un agujero de oscuro. Naraku nació de esta fusión y es por eso que este tiene una cicatriz en forma de araña en su espalda. Historia de muso versión de Onigumo en un momento logro, aprovecho a quitar todos los pensamientos de Onigumo pero le pidió a uno de sus perseguidores para que asesine a Kikyo, ya te puedes ir un momento Naraku está a un barranco para que se separen de su cuerpo de una forma de músculo con otra de sus extensiones después dice Kana pregúntale a Naraku si es otro de mis sembranos pero Naraku les dice que este es distinto punto como ustedes una forma de músculos llega cerca de un grupo de bandidos para que mente asesinar el forma de músculos sale un confundido se aparece que está buscando de un rostro matar a todos los bandidos después te está buscando todos los rostros aparecer un monje llamando muso junto con su discípulo recriminándole después su discípulo ve el acto horrible y se escapa después que tiene una vez el rostro el monje ataca a un aldeano al que presume su nuevo rostro y le quita su vestimenta arma y caballo y luego con los que va a destruir todas las la aldea más cerca para conseguir riquezas, pero no y siente que le falta uno su extensión de Naraku intenta atacar la aldea de Kaede, pero Inuyasa lo detiene, mientras Naraku los observaba a través del espejo de Kana. La extensión de Naraku confiesa que mató a toda esa gente para intentar recordar pero le fue inútil y que como sentía una peculiar atracción hacia la aldea pensó que podría recuperar sus recuerdos al asesinar a sus habitantes. La extensión de Naraku comienza a nombrarse Muso, en ese momento llega Kagome. Al sentir su voz, Muso la secuestra por los recuerdos de Onigumo. Muso atrapa a Kagome e Inuyasa lo vence con el viento cortante punto donde vuelven todos sus recuerdos. Kaede y Kagome van a la cueva, Kaede da cuenta que la presencia de Muso es la misma que tenía Onigumo. Muso intenta apoderarse de Kagome por el increíble parecido que tenía con Kikyo. Muso tenía presentes los recuerdos de Onigumo, haber vendido su cuerpo a los demonios para conseguir la perla y apoderarse de Kikyo, pero su plan no resultó, ya que los demonios querían ver muerta a la sacerdotisa. Muso también recuerda haber sido encerrado por un largo tiempo y liberado hace poco punto Naraku intenta recuperar a Muso, ya que aún no puede deshacerse completamente de él. Naraku le dice a Muso que Kikyo sigue con vida, por lo que Muso escapa para apoderarse de Kikyo e intenta liberarse de Naraku. Inuyasa comienza a dudar de las razones de Naraku para querer recuperar el corazón de Onigumo y comienza a luchar con Naraku, lo que Musu aprovecha para poder escapar, sin embargo se devuelve y ataca a Naraku. Naraku aprovecha esto y absorbe nuevamente a Muso, lo que acaba con su existencia. Espero que el video les haya gustado.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 Orgulloso por siempre del estará, es esta historia en paz y felicidad.